¿Cómo estás? Gaby del Pescador Bueno Gaby, mira, Estamos regresando de la laguna a La Orfilia de Altos Verdes Nos fue muy bien Hicimos una pesca de costa Y... Muy buenas Muy buenas piezas Después te voy a mandar videos Y te voy a mandar eh, fotos Así que bueno Acá la barra de Joe A full con la Orfilia y los primeros pejes muy lindos en la Orfilia Bueno Gaby, te mandamos un abrazo de parte de la barra de Joe Un saludo grande para todos ahí Un saludo para saludo todos La banda de Jove. Jove, un saludo grande Bueno, buenos días, acá la banda de Jove o la barra de Joe Estamos en la Orfilia, bueno veníamos por ruta 2 hasta Minotauro Pasamos Minotauro, la primer boca calle y nos metemos, estamos ya entrando a la laguna a La Ufilia. Vamos todavía, vamos. Gabriel del Pescador, verás, en la Laguna del Pescador. ¿eh? amigo este va dedicado para vos hoy estamos en altos verdes mirá con los guadel en altos verdes dedicado a vos listo bueno gabriel del pescador acá está la pesca que hizo esteban acá está la pesca que hice yo y acá está la pesca que hizo carlitos acá estoy con esteban acá estoy con con Carlitos Tarragona y acá está el super joven